Prazer em apresentar o quarto episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o professor Ignacio Iturrios, coordenador substituto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da URGS, que está completando 35 anos de existência. E Rios é formado como engenheiro civil na Universidade do Nordeste na Argentina. Realizou seus estudos de pós-graduação no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil na área de Estruturas. Desde 2020, é professor na URGS no Departamento de Engenharia Mecânica e no Programa de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica, o PROME. Atualmente, é professor titular e coordenador substituto do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Sua área de atuação está relacionada com a mecânica do sólido. Tem realizado missões como professor visitante em universidades da Argentina, do Uruguai e da Itália. Professor Ituríos, muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. É um prazer para mim estar aqui no tanto para hablar de mí, sí para hablar del programa que en este caso represento y también de actividades que estamos programando, estamos preparando para conmemoración de los 35 años de Prometo. Professor, em que circunstância ocorreu a criação do PROMEC e como foram estabelecidas as áreas de concentração para o desenvolvimento das linhas de pesquisa? O PROMEC nasce em 1986, oficialmente. Mas teve uma gestão que demorou vários anos em termos de mudar uma cultura de engenheiros que eram muito mais voltados à parte prática. A partir dos anos 60, anos 70, com o desenvolvimento de novas tecnologias, comenzó a ser una realidad más focada en el centro del país en los centros de tecnológicos San Pablo y el Río desenvolvimiento de lo que llamamos de posgraduación, de pesquisa eso ahí fue permeando y en el año 86 esa de esa iniciativa de profesores como el profesor Horacio Bielmo o profesor Arno y me debo estar el profesor corbela que falleció hace poco tiempo me debo estar esqueciendo de algunos el programa se estableció No comenzó es una área de fenómenos de transporte y energía. El primer doctor del programa es el profesor tulio Vilena, que es un profesor señor que se ha eh, aposentado hace poco tiempo, al cual eh, vamos a hacer una homenaje. Una de las actividades va a ser la homenaje al profesor Vilena. En la medida que fue pasando tiempo y que el programa fue consolidado en esas dos áreas, otras áreas de actuación de la ingeniería mecánica fueron también se inseriendo dentro del programa. Entonces, primera área a se inserir fue la área de mecánica dos sólidos, inicialmente con profesores que eran más de la ingeniería civil. Yo entré después, más varios profesores con un perfil parecido al mío. Se inserieron en esa área y después, profesores con una formación típicamente mecánica también formaron parte de un núcleo que hoy es área de mecánica de sólidos. Prácticamente en el mismo tiempo, la área de fabricación fue también establecida y hoy son las tres áreas que a veces se llama de tres, a veces de cuatro, porque la área de fenómeno de transporte y energía se ha separado, forman un núcleo, es decir, de lo que prometen para ofrecer que é um programa que tem um range de abrangência grande, um programa grande, e que tem contato com várias áreas da engenharia, outras pós-graduações e também de outros centros do país e do mundo. O PROMEC possui destacada inserção internacional e faz parte do programa de internacionalização, o PRINT, da URGES, que dá apoio a várias iniciativas ligadas à mobilidade internacional. De que maneira são promovidas as oportunidades de integração entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O print, um programa que chegou para estabelecer-se, tem algumas formas de atuação que já são típicas, que é missões pelas quais os alunos vão e fazem parte de do seu doutorado fora, tem também uma modalidade em la qual professores da casa fazem alguma missão de trabalho no exterior. Y también la modalidad por la cual profesores del exterior pueden hacer algún tipo de actividades en Brasil. Han funcionado muy bien. Yo no quiero que en esta entrevista quede neutra, no sencillo, chido, no tenemos que espesarnos. Y este evento, 35 años, es un poco para eso, que estamos ahí de una situación que no es típica. Fue hoy Sanos, es la pandemia, que a todos nos ha afectado mucho. En ese tiempo de pandemia, el programa, no vinculado a Print, Sí, con el objetivo de poder hacer algún tipo de actividad en términos de relaciones internacionales, continuó trabajando. Entonces, varios cursos fueron feitos durante estos dos años, en los cuales profesores extranjeros dieron aula como profesores convidados dentro de nuestro programa, con cursos, con pruebas que valían un cierto crédito. Entonces, criamos como una, no sé si criamos, digamos que utilizamos, sería hablar de más y ser que la gente. Se crió. Utilizamos estructuras en las cuales tratamos de aprovechar lo mejor que chiña la situación en que estábamos viviendo. Muchos profesores en otras partes del mundo tampoco podían viajar, entonces se dispusieron en tiempo de hacer esta, esta actividad y con mucho suceso. Nosotros, en términos de estructuras relacionadas con proteínas, cursos relacionados con admisión acústica, cursos en otras áreas, te estoy hablando de lo que sé porque estoy más vinculado, más en otras áreas también. Y es como si fuese una estructura en términos de gestión que ha funcionado muy bien y que, aún terminando la pandemia, vamos a tratar de que emplaque y que pueda seguir siendo aplicada. También se hace asociados a estos cursos workshops. Reuniones en los cuales participantes del curso, tanto alumnos como algunos profesores de otras partes, Participaban dando y se hacía una mesa redonda, se presentaban trabajos, como si fuese mini congreso. Ese, digamos, que es uno de los aspectos más positivos, si es que podemos encontrar algún, de esta situación en la cual hemos vivido y estamos saliendo ahora. a lo largo de esos 35 años del Promec, el programa también desenvolveu actividades no âmbito de la extensión. ¿Se podría comentar un poco sobre ese aspecto? Si ha acontecido, en los últimos años, eso se ha, digamos, que se ha consolidado, muchos vínculos con empresas así clásicas Brasil, por ejemplo Petrobras. Petrobras y a ingeniería mecánica tienen varios convenios, proyectos en los cuales profesores, la misma Petrobras como eh, alumnos, se han beneficiado con eso. Eh, lembro también, por ejemplo, no porque sea más interesante o más importante, más es un orientar o participar, durante 10 años, quizás no tanto, a gente tuvo todo un proyecto, en realidad fueron dos proyectos relacionados con la parte de ingeniería naval, eh, vinculado con la navegación interior de la vacía del sudeste que es la lagoa dos patos esa región ahí eso fue muy interesante pero siguiente no ni siempre a universidades tienen que se comportar como quien sabe quien tiene que saber en aquella época en el 2011 un poco antes 2008 2009 había una serie de ingenieros senior ingenieros de hacer barcos que estaban los estaleros aquí no trabajaban más entonces estaban haciendo algunos trabajos para río de janeiro y ahí los convidamos a participar participar en un proyecto en el cual ellos fueron la fuente de conocimiento, conocimiento a veces empírico, más que fue muy bueno porque alumnos y profesores aprendieron una serie de cosas. no fue una pena porque debido a la situación política después la ingeniería naval volvió a caer en un que cimiento una serie de problemas, más fue una actividad muy buena. Y así como ella hay otras que se han desenvolvido en el programa. Peço disculpas porque estoy hablando más de lo que me atinge, mas se puede hacer un paralelo en todas las otras áreas, acontece eso en nuestro programa. Profesor, en comemoração a los 35 años do PROMEC, habrá una serie de actividades académicas entre los días 7 y 31 de marzo, como minicursos, palestras y mesas redondas. ¿El señor podría dar más detalles sobre la programación? Sí. Se entra en el site del PROMEC, solo colocar PROMEC1, es posible llegar a la página de evento hemos colocado lo más a vista posible no sa idea es decir este evento tiene como leymotiv hacer una conmemoración de los 35 años de un promedio. En condiciones normales eso podría haber sido una actividad en la cual se podría hacer homenaje a los profesores. Frente a la situación en el cual la cual el AURGES está y la Escuela de Ingeniería y a gente tratando de remontar las actividades, hallamos que era muy importante tratar de hacer una serie de eventos que permitiesen eh, tratar de dar un, un embajador en las actividades que podemos hacer. Es decir, bueno, ahora estamos voltando, no solo a mecánica, sino, me estoy refiriendo a la ingeniería y a URGS como un todo. Las actividades no son solo para ingenieros mecánicos, son para que aproveites ya he entrado en contacto con ingenieros de la área de la ingeniería civil, de la área de la metalurgia, no sé sentido de que todos tratemos de aproveitar esta, digamos, esta conmemoración, o entre aspas, congreso, en el cual va a haber esas actividades que tú mencionaste. Disciplinas cortas de un crédito que serán de 12 horas más 3 por la parte del examen y trabajos prácticos y que valerán para el programa PROMEC, más también otros programas podrán aprovechar. Son disciplinas dadas por profesores de Fora, tienen profesores de Portugal, profesores italianos que van a participar en la disciplina. Eso puede ser muy interesante. También va a tener palestras y mesas redondas, algunas en homenaje a profesores senior que están saliendo del programa. Y vamos a tener, tú mencionaste, cómo a gente se relaciona relaciona con un medio. ¿eh? Vamos a tener una palestra en la cual estoy apostando mucho, junto con el profesor Felipe Centeno, que es el que está coordinando de facto esta actividad. La especialidad de él es, las líneas de pesquisa que él tiene, el estudio de la cómo los incendios se propaga en favela. Entonces, es una actividad que tiene un cuño social muy importante y haciendo mea culpa, a que, o Promet, y tal vez otras posgraduaciones también, ¿no? no me voy a poner a juzgar los otros, más el Promet no tiene una inserción social como podría, si tiene potencial para pasar mucho más. Y esta actividad en la cual Felipe va a presentar lo que tiene para decir a la universidad respecto a ese tema que le está estudiando, convidamos a gente de la área de... ...para colocarse punto de vista y también gente vinculada con las favelas para tratar de ver de qué forma aquello que Felipe está estudiando pueda se integrar con la realidad que ese pessoal vive y que ese problema, que quizás no es de nuestro día a día y que es un problema muy serio, el, el incendio en favelas, possa ser, no digo solucionado, más minimizado. Esa es una de las actividades importantes que va a tener durante el evento. Otro punto que nos llamó atención en la programación fue el concurso de tesis en tres minutos. Minutos. Como irá funcionar esse concurso? Aí eu fui voto perdido. Minha ideia inicial era que esse concurso fosse aberto para toda a escola. Eu fui voto perdido, não me voy a poner aqui aquele charme a esse respeito. Mas a ideia do curso é que veremos se em próxima edições de este evento o abrimos para toda a comunidade de ingeniería A ideia é que aquele aluno que o defendió, tanto o mestrado como doctorado, faz um pouco tempo, ou está por defender, em três minutos. Puedes explicar para una persona o leiga o digamos cuasi leiga, un alumno de graduación, en qué consiste lo que está trabajando. Entonces, es un desafío y tanto. Esa idea no es una idea original, ya fue establecida y aplicada por la Universidad de Queensland, en Australia, en formato similar al que vamos a aplicar. Hace unos meses atrás, un profesor D'Auspi bello y comentó para gente que en la universidad donde él trabajaba o trabajaba o había estudiado. Él dice que cuando alguien defendía a su tesis, el desafío que los mismos colegas colocaban al profesor, el profesor recién doctor formado, era que fuese a explicar en breve tiempo, en el tiempo en que eh, Joan, estoy colocando un nombre, preparaba un cachorro quenche en la Rúa, eh, que era el cara que vendía los cachorros quenches. Entonces, en el tiempo que Joan preparaba cachorros quenches, él le tenía que explicar para Joan de qué se trataba a tesis que había trabajado. Y después, sus colegas, sus amigos que estaban en Volta, preguntaban para Joan a ver qué es lo que. Que le había sentido. Parece una brincadera, más no es brincadera, y es algo que la gente, bueno, con toda la onda de negacionismo, todo esto que aconteció con la pandemia, vemos responsabilidades que a veces no asumimos de tornarnos más claros cuando la gente explica las cosas. Es decir, la gente tiene que ser más claro, tenemos que colocar el conocimiento que la gente tiene para afuera não só porque a gente sabe muito e não sabe colocá lo sino porque, ao fazer isso, a gente termina aprendendo. Então, essa é a nossa ideia, por exemplo, com este evento de incêndios, é uma forma de mostrar que a gente quer um pouco mudar a cultura interna que temos em nossa graduação. É uma forma de aproximar a sociedade da academia, não é, professor? Para que a sociedade dê valor ao que é feito na academia e saiba que isso traz um impacto positivo para a população, não é verdade? la gente fala mal, los gobernantes y tal, más también la gente no se preocupa en hacer ese trabajo de no nos aproximar. A veces la gente fala con palabras difíciles y sin darse cuenta y normalizamos esa lenguaje o hasta nos sentimos superiores por utilizarla, y en realidad estamos siendo unos mediocres al hacer. Tenemos que tratar de hablar de forma que yo Profesor, para finalizar, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para a comunidade da Escola de Engenharia e do Promec referente a esses anos tão difíceis que nós vivemos no contexto da pandemia do coronavírus? Bom, que evento que estamos chamando de Março Promeco, 35 anos, não é uma festa da engenharia mecânica, e sim uma forma de de tratar de engañar nuevamente en las actividades queremos que se llame surge hay algunas palestras que hace Marcia Barbosa que vaya muy bonita esa, esa llamada de la es decir, la gente tiene que ser surge y este evento está apuntando en esa dirección es que se coloca el Raister que crió a secretaria de nuestro que muy creativa de programa que es a Melina que es estamos juntos, yo diría al pessoal, a la comunidad de la burgues y más, y quizás por el perfil que la actividad va a tener, la ingeniería, estamos juntos, vengan y participen. Só más una información, profesor, sí. ¿están previstas actividades de confraternización? Sí, eso había olvidado eh, de decir. No sé definir cómo vamos a pasarla. estamos previendo hacer seis actividades que vamos a confirmarlas en la medida que hay muchas actividades que la gente gustaría hacer presencial más como no sabemos si va a ser posible hacerlas o no por en cuanto todo será online más lo que tenemos previsto que también está sujeito a lo que se possa hacer en términos de burgues ¿no? de lo que se haya legado es a sus eventos si ellos van a ser online o presenciales imaginemos que sea todo online vamos a convidar presentes a hacer algún tipo de confraternización, ainda que sea en la parte de dentro de la universidad en algunos de los pequeños pasos verdes o no tan verdes exteriores que a Universidad de Te. Entonces pondremos una mesa, en el peor de los casos una mesa, alguna cosa para comer y beber y tratar con máscara. Tengo que reconocer, y paso aquí públicamente, el apoyo que nos ha dado a, a directora de la escuela, Carla, que bueno, gracias a eso de ahí estamos grabando este podcast, más también nos ha permitido trabajar con Inés, con Carol y otros, eh, o también el apoyo de Bruno y Ramiro en estas actividades que estamos eh, teniendo. Donde el soporte de la dirección ha sido fundamental para que eh, tengamos, esperemos, un eh, evento de suceso. Más, y con eso termino, Ainda no tendo suceso, es decir, Ainda, siempre falo eso para mis colegas, Ainda que las cosas no salgan como la gente está pensando. Ya, ufato, de la movimentación que tem producido esto de aquí, entre los profesores, profesores, más jóvenes, alumnos y tal, ya, solo por eso el evento que ainda no aconteció, valió la pena. Entonces, reforzando, durante o período de 7 a 31 de marzo, Serão realizadas atividades comemorativas pelos 35 anos do Promec. Para mais informações sobre esse evento, acesse o site www.urgs.br/promec/promec-35-anos. Professor Iturius. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns pelos 35 anos do PROMEC e pela excelência do programa em todos os âmbitos de atuação. Nós aproveitamos para parabenizar toda a equipe do PROMEC, docentes, técnicos e estudantes que fazem parte da história do programa. Parabéns. Muito obrigada.